¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia Estilócratas, no hay quien desconozca que uno de los mejores jugadores de baloncesto, Michael Jordan es ya uno de los atletas más reconocidos del mundo según Forbes De hecho, se convirtió en un super multimillonario en el 2014 por sus exitosos negocios y alianzas comerciales con marcas de ropa y calzado un atleta y empresario que en una entrevista nos compartió 10 reglas Que le permitieron superar la adversidad y a su competencia Así que hoy en Estilocracia te compartimos esas 10 reglas para tener éxito según Michael Jordan Primero, sigue trabajando duro Para ser el mejor tienes que superar a los demás y más si se trata de deportes Trabajar duro es trabajar cuando nadie te vea, cuando todo el mundo duerme, cuando uno ya está cansado esto es lo que separa lo malo de lo bueno y lo bueno de lo grande. No importa si no tienes talento. Trabaja duro para conseguirlo. Invierte todo en ti para lograrlo. Sé apasionado. ¿Te gusta lo que haces? ¿Te apasiona tus sueños? Entonces hazlo realidad y para ello debes todos los días llenarte de motivación para ser apasionado y llenar tu confianza. Crea emoción en ti cada día. Las personas apasionadas viven vidas más felices y mejores que el individuo promedio. Ser apasionado te dará mejores oportunidades de triunfar en tus objetivos. Tercero, Sé diferente Ser diferente no significa algo negativo, y es un error pensar que serlo es algo malo. Jordan acertó en decir que estaba seguro de que sus entrenadores, sus profesores vieron en él algo diferente, pero esa diferencia era porque destacaba del resto. Los que se atreven a ser diferentes son los que terminan haciendo grandes cosas. Cuarto, comete errores. ¿Quieres ser exitoso? ¿Quieres triunfar con tu negocio? ¿Quieres ser el mejor de tu rama? Entonces, prepárate para fallar. Y no solo una, una vez, sino muchas veces. Aprende a través del fracaso, ya que nuestro cerebro está diseñado para ello. ¿Cómo aprendemos a caminar? Pues primero nos arrastramos luego aprendemos a ponernos de pie y luego a dar los primeros pasos para después caernos y solo de esas caídas aprendemos a caminar para después correr. Por ejemplo, Jordan confesó que ha fallado más de 9,000 tiros y 300 partidos en su carrera. 26 veces le confiaron el tiro ganador y falló. Solo por esas fallas hoy todos lo conocemos como una de las leyendas del deporte. Quinto, Ten siempre a altas expectativas Jordan una vez dijo La mayoría de las personas fallan en la vida No porque apuntan demasiado alto y fallan Sino porque apuntan demasiado bajo y golpean Jordan nos pone un ejemplo Imagina estar sentado frente a un edificio de 10 pisos Con una pelota en la mano Si apuntas al segundo piso, llegarás al sexto Es poco probable Pero si apuntas al décimo piso Puede que falles, pero que alcances el sexto piso las expectativas siempre tienen un impacto. Establece tú las tuyas en lo más alto. Sexto, sé positivo. Adopta la actitud positiva. Piensa positivamente en todo lo que haces. No es fácil tener una mala actitud. No le ayuda a nadie en ninguna situación. Cuando ves el mundo de manera positiva, te será más fácil superar las dificultades. Séptimo, sé quién debe ser. Pregúntate. ¿Esta vida es la vida que debo vivir? Esta pregunta solo la puedes responder tú. Y en Estilocracia nos encantaría saber tu respuesta en la sección de los comentarios. No se olviden de suscribirse y activar la campanita. Y continuamos. Si aún no tienes una respuesta, entonces sigue estos consejos para encontrar tu propósito en la vida. 1. Fíjate en lo que te cautiva. 2. Usa tus valores como guía. y 3. Ten más acción. 8. Ten visión. Tener visión es muy importante y para Jordan siempre es lo primero. Si tienes una visión clara, eventualmente tendrás una estrategia correcta para hacerla realidad. Si no tienes ninguna estrategia, ninguna te ayudará. Imagina el futuro que quieres y consíguelo. 9. Deja de, expo de poner excusas. Las excusas no te llevarán a ninguna parte por muy creativo que seas con esas excusas pero al final a nadie le importará y ni tú comprenderás por qué nunca avanzas en tus metas. El primer paso para dejar de poner excusas es examinar cómo te va en la vida en vez de poner excusas, comienza a trabajar en soluciones. Y 10. Practica. Si quieres ser el mejor entonces es sencillo. Practica, practica y practica. No hay más. Ponte manos a la obra. Estilócata, ¿estás de acuerdo con Michael Jordan?